Epa Will, revisa tu correo que tenemos que entregar para hoy en la tarde El diseño del PCB, el de la alarma que tenemos pendiente Mira que nos están diciendo que hay que mandarlo ya a producción Hay que hacerlo del ensamblaje porque la fecha del cliente es próxima y Hay que tenerlo antes del plazo, ¿viste? Vale, vale, de una cuenta con eso Yo si quiere me dedico a eso hoy. Yo me tiro por ahí unas tres horas Tres horas No, entonces vamos a hacer algo mejor Yo solo me tardo dos horas Nos distribuimos el trabajo Así terminamos en menos de dos horas En menos tiempo Y nos da para hacer otras cosas Menos tiempo Loco, si yo me tardo tres horas y tú dos horas, ¿cómo vas a decir que menos tiempo? 3 y 2 son 5, aunque no, ¿sabes qué? 3 y dos, cinco. Dos, un promedio, 2, 5, entre 2 por promedio, 2.5. Al final son dos horas y media, para esa vaina ¿no? lo haces tú solo, que te tarda dos horas, ¿no? Tú me dejes echando broma a mí en serio, porque yo no tengo ni idea de cómo te contrataron aquí entonces. Loco, si yo me tardo dos horas y tú me vas a ayudar, vamos a tardarnos juntos menos de dos horas. Eso al final es porque, mejor yo no te lo voy a explicar, vamos a ver el video. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. ¿Tú eres el team de más de dos horas o el de menos de dos horas? Ya te voy a explicar cómo se calcula el tiempo total de trabajo de personas que hacen algo en paralelo. Pero antes, como siempre, te invito a que visites nuestra página web, epsilonacademy.com, porque si tú quieres aprender la matemática de verdad, allí lo vas a encontrar. Allí está el link, igual en la descripción de este video puedes darle clic y vas directo donde están nuestros cursos, nuestra tienda virtual con todos nuestros productos, nuestros juguetes educativos para poder desarrollar esa habilidad espacial, esa habilidad numérica, juguetes educativos para niños y mucho más. Ahora sí, vamos a darle con toda a la explicación del tiempo de trabajo. Al principio te voy a colocar... Lo que va a ser la expresión matemática que te permite resolver esto rápido. Pero si quieres, como nosotros explicamos todo siempre, con la profundidad, si quieres esa parte profunda, de dónde sale la fórmula, de dónde sale, a mí no me gusta decirle fórmula eso, de dónde sale la expresión matemática que voy a utilizar aquí, luego voy a explicarte de dónde sale eso. ¿Ok? Vamos entonces. Resulta que tenemos dos personas. Tenemos un tiempo A, vamos a llamar tiempo A, que se tarda dos horas. Y un tiempo ve que se tarda tres horas. Efectivamente, tú tienes que pensar aquí quién es más eficiente. El más eficiente es el que tarda menos tiempo. El de dos horas es más eficiente. Si alguien lo va a ayudar. Ojo, a trabajar como debe ser. No es que no vamos a trabajar juntos y nos ponemos a hablar pistolar. No, no, no. A trabajar. Si el más eficiente se tarda dos horas. Si alguien lo va a ayudar se van a terminar tardando menos de dos horas. Y el tiempo total, el tiempo total, atención a lo que tú tienes que hacer, que el tiempo total sería el producto de los tiempos y esto hay que dividirlo entre la suma de los tiempos. Como estamos hablando en horas, el resultado también va a estar en horas. Esta es la expresión matemática que nos da el tiempo de trabajo total cuando hay dos personas haciendo algo en paralelo. Luego te voy a explicar de dónde sale ¿Y qué pasaría si ya no son dos personas, sino tres, cuatro, cinco personas? ¿Cómo sería la expresión? Pero más adelante va eso. Ahora, sustituye. Sustituye los tiempos. Y mira que el tiempo total simplemente sería multiplicar dos horas por tres horas. Vamos a poner sin las unidades el resultado va a dar en horas. Y aquí dos más tres. Dos por tres, seis. Y dos más tres, cinco. Seis quintos de hora. Seis quintos de hora, ¿cuánto será eso en minutos? ¿Cuánto será eso de forma exacta? Múltiples maneras de pensarlo. Te invito hasta que puedas hacer una regla de tres si tú quieres. Si una hora tiene 60 minutos, 6 quintos de hora es cuántos minutos son. Y te da el valor exacto en minutos. O puedes ver acá que esto lo podrías pensar así. 6 quintos es 5 más 1 sobre 5. 6 quintos. Esto lo puedes pensar como 5 sobre 5 más 1 quinto. ¿Pero quién es 5 entre 5? Eso es 1. Mira que sería 1 hora, 6 quintos lo puedes pensar como 1 hora más 1 quinto de hora. Si la hora tiene 60 minutos, la quinta parte de 60 minutos son 12 minutos. 60 entre 5 es 12. Entonces mira que un quinto de hora se podría decir que esto es 1 hora y 12 minutos. Si quieres representarlo todo en minutos, una hora es 60, más 12 es 72. Esto al final lo puedes también pensar como 72 minutos. 6 quintos de hora es equivalente a decir una hora y 12 minutos, es equivalente a decir 72 minutos. Pero si te quieres ir a la fija, a la parte directa, lo puedes hacer así también. Una hora tiene 60 minutos. 6 quintos de hora, ¿cuánto tendrá? 6 quintos por 60 entre 1 sería el valor de X. Sacas la cuenta. 6 quintos por 60, ¿cuánto nos daría? Veamos. 60 entre 5 es 12. Tú puedes hacer 6 por 60, 360, luego entre 5. O 60 entre 5 es 12, por 6, 72. La cuenta la haces automático y una regla de 3 también te da el resultado. Ahora bien, sabiendo que esto es 72 minutos... Formas de trabajar las fracciones. Mira que 72 minutos es más de una hora y menos de dos horas. Mira que tú tienes aquí seis quintos. ¿Qué pasaría si fuesen iguales 5 quintos o si fuese aquí 10 quintos? 5 quintos equivale a una sola hora. Mira, una hora. 5 quintos. Si el número de arriba fuese un 5 fuese una hora. Si el número de arriba fuese un diez, fuesen dos horas. Como el número de arriba es 6. Eso estaría entre una hora y dos horas. Es decir, más de una hora y menos de dos horas. ¿Por qué? Porque el número arriba es 6. Entonces, ahí también concluyes que es menos de dos horas, pero es un poco más de una hora lo que se tarda. Ahora, ya sabemos cómo es la expresión, cuánto tiempo se tardarían. El valor, lo que es el tiempo de trabajo de los dos en conjunto, sería de 72 minutos. El tiempo total, dijimos que entonces sería de una hora y 12 minutos. Sin embargo, ya eso quedó claro. Ya eso quedó claro. ¿Cuál es la expresión matemática? El producto de los tiempos dividido entre la suma. Pero, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale esa expresión? ¿Quieres saber? Bueno, quédate entonces para que vea la explicación. Resulta, mi gente, voy a dejar la expresión ahí un momentico. Resulta que tú estás teniendo un trabajo en total, pero de la misma actividad. Yo voy a poner A de actividad. Voy a cambiar de marcador. Yo voy a poner A de actividad, ¿ok? La actividad, si la representamos como una razón, cada uno tiene un tiempo en específico. Entonces, si tengo dos personas, la primera persona la actividad la hace en un tiempo A. Una razón, la actividad completa la hace en un tiempo A. Pero la otra persona, la actividad completa la hace en un tiempo B. Si ambos hacen el trabajo juntos, juntos hacen la actividad y sería para nosotros en un tiempo total que estaríamos juntos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si yo tengo una tercera persona, una cuarta persona, una quinta persona? Pues aquí simplemente le vamos a sumar esos valores. Tiempo C, tiempo D, tiempo E, la actividad sobre ese tiempo. Pero vamos a hacer la operación con esto porque al final vamos a entender de dónde sale. El valor de A lo podemos simplificar. Mira que arriba podemos sacar factor común A, con esta A de la actividad, no importa el trabajo que estén haciendo, lo que queda arriba se simplifica y nos va a quedar esta expresión. 1 sobre el tiempo total es igual a 1 sobre el tiempo del primero más 1 sobre el tiempo del segundo más 1 sobre el tiempo del tercero, cuarto, quinto. Y de ahí simplemente tocaría despejar quién es el tiempo total. Resulta, mi gente, que si nosotros flipeamos... Si nosotros volteamos, porque esto es el inverso, esto se lee. El inverso del tiempo total equivale a la suma de los inversos de los tiempos. ¿Cómo queda la expresión matemática? El tiempo total va a ser igual a quién? Al inverso de la suma de los inversos que tendríamos en cada caso. Mira que aquí yo voy a poner el tiempo C, el tiempo etcétera. Entonces, el tiempo total, si tenemos 4, 5, 6 personas, es sustituir acá. Pero como son dos personas nada más, no nos vamos a dar mala vida. Lo vamos a dar hasta aquí. Y tú puedes trabajar esto un momentito matemáticamente. Si tú sumas acá las fracciones, vete el, ve el video que tengo de suma de fracciones para que repases eso. Sería arriba en el numerador, tiempo A más tiempo B sobre el producto de los tiempos por lo del mínimo común múltiplo. Entonces mira que nos quedaría 1 sobre el tiempo A más el tiempo B sobre... El tiempo A por el tiempo B. Sería la suma de estas fracciones. Ahora, aplicando la ley de la oreja, doble C, como la quieras llamar, para poder representar esto, tú cuando tienes 1 sobre una fracción, es simplemente la fracción de abajo voltearla y ya. ¿Qué nos quedaría? Que el tiempo total, al voltear esto, queda así. Te estoy explicando y demostrando de dónde sale entonces esta expresión, porque al final viene de una actividad que están haciendo en conjunto. Recuerda que esta expresión solo es en el caso de que tengas dos personas. En el caso de que tengas tres, cuatro, o cinco, ya para cerrar. Simplemente, aquí ya no, te, ya no podrías hacer esto. ¿okay? Lo único que tú vas a hacer es sustituir el tiempo de la tercera, el tiempo de la cuarta. ¿Y qué tocaría? Pues meter los valores acá. Te queda una suma de puras fracciones. Mete, por ejemplo, el número 2, el número 3, el otro el tiempo que esté tarde. Suma todas las fracciones y vas a aplicar aritmética para saber cuál es el tiempo total. Eso es todo lo que tienes que hacer. Entonces, para mayor información, ya estás aquí en YouTube, para mayor información nada. Aquí el tiempo total ya lo encontramos, ya te demostré de dónde sale. Esa expresión matemática solo cumple para dos personas. Y así hemos visto cómo poder calcular el tiempo total. De un trabajo que hacen personas en paralelo. ¿Quedó claro? Yo sé que sí. Vamos. Safe. ¿Estás viendo? Nos tomó solamente una hora y doce minutos para terminar. Te lo dije. La matemática no falla, papá. Somos productivos, inteligentes y eficientes. Bueno, a ti hay que explícate unas cositas, pero sí. Somos, obvio bobis cualquiera quisiera tener en su empresa a Will y a Nerd trabajando con ellos, es que de pana la matemática hermano, no es la materia sino la forma en que se enseñe y es demasiado brutal, es así princeso, tienes toda la razón. ¿Y a ti qué te pareció el video? ¿Te gustó? Bueno, ya tú sabes lo que tú tienes que hacer. Suscribirte a nuestro canal, dejar un comentario, un like, activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. En nuestra página web epsilonacademy.com los cursos para que aprendas la matemática de verdad. Aprendizaje que no se olvida porque así en Epsilon Academy es que lo representamos. Y nada, gracias por estar allí, por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Chao. Electrol Proyectos, lo hacemos electrónicamente posible. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes no lo olvidas. Y a ti te gustó el video. Bueno, ya se usó... <risa>